Hola amigos, bienvenidos a 5 a 8, este taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando las obligaciones de la vida nos lo permiten. No olviden presionar aquí abajo la campanita, suscribirse al canal para apoyarnos y para recibir notificaciones cuando haya videos nuevos en su correo o en su aplicación de YouTube en el teléfono o la tableta. Hoy quiero hacer un video muy corto para responder a una pregunta que me han hecho en varias oportunidades en los comentarios a los videos. Y es acerca de este delantal, de este peto, lo llamaron algunos también, que utilizo aquí en el taller. Este es un delantal hecho a la medida, eh, hecho sobre pedido a una amiga, colega artesana graduada de la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, del proyecto de, de cuero, del programa de cuero. Eh, y les quiero mostrar rápidamente cómo es. Eh, aquí, aquí Vamos a subir para que se alcance a ver. Me llega un tricito abajo de las rodillas, que creo que es una buena medida, especialmente cuando estoy trabajando en el torno. Eh, y eh, en la parte de atrás tiene unas riatas que se cruzan en la espalda y se amarran aquí a los lados. Yo me lo amarro aquí para que no se aflojen, pero simplemente se amarran aquí en, en este, con estas correas. Y funciona bastante bien para eh, protección y para que no me eh, estorbe también cuando trabajo. Tiene cuatro bolsillos donde guardo la escuadra, un lápiz, un marcador y el cuchillito de marcar. Y estos dos bolsillos donde guardo cosas pequeñas como un borrador y un medidor de ángulos para, la, para el afilado. Y, y por aquí que más tengo y, y un medidor para calibrar. Eh, grosores, eh, del que usan para calibrar radiadores y ese tipo de cosas en mecánica. El delantal es de cuero, eh, de cuero de vaca, eh, y eso hace que sea bastante resistente, eh, pero a pesar de eso está un poco desgastado, ya tiene por ahí unos 7 años creo yo, este delantal, y lo uso pues, siempre que estoy en el taller, así que si les interesa el, el modelo, el diseño, eh, pueden contactarse con Gloria voy a poner los comentarios aquí abajo en eh, la dirección de donde pueden escribirle y espero que esto les haya servido a quienes estaban interesados en conocer cómo funciona, cómo es este delantal así que no olviden ponerle me gusta al video si les parece interesante y suscribirse al canal aquí abajo en la campanita para recibir notificaciones cuando publiquemos videos nuevos y también para apoyarnos así que nos vemos pronto en el próximo video, gracias